cuando nosotros hablamos de legado nosotros inmediatamente hablamos sobre el gran aporte que ha hecho una persona a través de su vida esto es en un vocabulario simple común y si se quiere desde el punto de vista también psicológico sobre algún personaje que ha marcado una época pero obviamente, como ustedes saben, legado para nosotros los abogados y desde el punto de vista del derecho hereditario, es una de las formas de poder beneficiarse dentro de una sucesión. Tiene características que la distingue. Las personas que participan bajo esta figura tienen unas características que las difieren de los herederos. Por ello, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que forman parte del programa de pregrado de sucesiones y herencias como son los legados. SOCIEJA presenta TIP SUCESORAL Mi querido justiciable, yo soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIP SUCESORAL Aquí en nuestro canal SOCIEJA y que de forma clara y precisa te explica sobre herencias y sucesiones Dirigido para ti que eres una persona que no tenga conocimiento del derecho O también dirigido para estudiantes del área legal y demás abogados en la práctica jurídica te invito a que actives ya el botón de suscripción que estés al día con nuestro canal y sus actividades. Además, haz clic en la campana de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos que se irán publicando de forma periódica. Sígueme por las redes sociales en nuestra cuenta de Instagram arroba social y también por puedes contactarnos por nuestro correo electrónico sociaihack gmail.com para contratar asesorías, servicios y adquirir nuestros productos antes de iniciar debo dar unas palabras de sinceras disculpas para todos nuestros seguidores debido a la poca frecuencia de nuestros micros en este último año debido a que varios compromisos que ya hemos adquirido anteriormente y desde el punto de vista presencial recuerden que nos encontramos ahora en una época de dualidad en la cual ahora estamos alternando tanto la presencialidad como la virtualidad y esto está presente en muchas áreas y el derecho no escapa a ellas igualmente de todos modos cada micro que nosotros realizamos lo hacemos con el de estudio y con la riqueza de contenido que nos caracteriza siempre el tema de hoy se puede considerar básico porque es uno de los primeros que abarca la materia de derecho sucesorio dentro de las sucesiones testamentarias y más específicos en el testamento porque existe una figura que el testador puede establecer y es la del legado conozcamos un poco sobre esto y de qué trata No existe en realidad un concepto unívoco del legado pues a través de este se pretenden hacer posibles y efectivos los eventuales matices de la voluntad del testador el concepto de legado es sencillo a primera vista pero en realidad es complejo y difícil el legado se presenta como una liberalidad en razón de una disposición testamentaria o mortis causa a título singular o particular se traduce en una disposición de última voluntad en virtud de la cual se transmite una cosa determinada o determinable o un derecho al beneficiario, en este caso legatario Dicha afirmación se desprende también de lo que establece el artículo 834 del Código Civil Venezolano según el cual las disposiciones testamentarias que comprenden la universalidad o una parte de alícuota de los bienes del testador son a título universal y atribuyen la, cual, la calidad de heredero, las demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad de legatario. El título de adquisición del legado es siempre el testamento. Se precisa del acto testamentario para que opere la figura, pues jamás habrá un legatario ad intestato, es decir, sin testamento. El legado solo aparece en la sucesión testada, a través de la expresión de la voluntad del causante, siendo un llamamiento particular en cosa o cosas concretas. Dentro de esta figura deben participar diversos sujetos o personas para que esta sea posible entonces para que exista un legado hace falta la concurrencia de tres personas a saber el que ordena o dispone que es el testador a favor de quien se instituye o sea el legatario o beneficiario y la persona que debe pagarlo también conocido como el grabado que por lo general es el heredero debiendo observarse que cuando son varios los herederos será grabado aquel de entre ellos que haya señalado el testador y si no señalare ninguno lo serán todos conjuntamente en proporción a la cuota que les corresponda en la herencia esto según lo que establece los artículos 932 y 933 del código civil venezolano El testador goza de una amplísima libertad en cuanto a la escogencia del objeto de sus instituciones a título particular. Esta libertad deriva del principio de la autonomía de la voluntad que, precisamente, constituye el fundamento de la sucesión testamentaria. El legado tiene por objeto uno o varios bienes o relaciones jurídicas de carácter económico que forman parte del patrimonio hereditario pero considerados de forma individual, por ejemplo, un bien debidamente identificado como una casa, un terreno, un automóvil, también se incluyen derechos tales como usufructos, rentas, nuda propiedad. También puede constituir objeto del legado un bien o una relación jurídica de contenido económico perteneciente a alguno de los herederos o de los legatarios. Y asimismo el legado puede versar también en hechos, siempre que estos sean ciertos, lícitos y posibles. son varios los tipos de legados que la doctrina venezolana comenta pero vamos a describir algunos ejemplos de ellas el ejemplo más clásico es el bien que pertenezca al patrimonio hereditario dejado por el difunto y así lo disponga en su testamento en favor de ese legatario recuerden que debe ser un bien específico y no una porción del patrimonio también un derecho común usufructo sobre dicho bien descrito o también una nuda propiedad otro ejemplo puede ser la institución en testamento de un pago periódico como una pensión o renta que puede ser a tiempo determinado o incluso vitalicio. También se puede constituir un legado de alimentos, puede asemejarse a un régimen de pensión alimenticia donde el legatario es el beneficiario. Un último ejemplo es un legado de crédito o de perdón de deuda, en este caso en vez de la entrega de un objeto o un bien que pertenezca al difunto testador, es el perdón o condonación de una deuda consistente en un monto de dinero que puede ser reflejado en un instrumento como letras de cambio, partiendo del hecho que el legatario era un deudor del testador. El modo de ejecutar tal legado es con la entrega de esas letras de cambio al legatario por parte de los herederos. Hay mucha más información sobre este tema, pero esto es solo una pequeña muestra y esto lo puedes profundizar con nuestras capacitaciones del curso de asociaciones que puedes tener acceso por nuestros puntos de contacto para adquirir esta valiosa información. Este fue un tip diferente, porque en esta ocasión nos ocupamos de un tema de la academia que es recurrente en las clases de pregrado, por lo que se considera básico